Hola amigos, bienvenidos. En el vídeo de hoy veremos lo más parecido a desactivar físicamente el micrófono. Es algo drástico que pienso que le puede interesar solo a los que piensen que tienen seriamente su micrófono comprometido o su dispositivo y que puedan ser espiados vía el micrófono. Vamos a ir de menos a más. Primero veremos cómo hacer que una aplicación no tenga acceso a lo que es el micrófono. Vamos al logo de Windows, pulsamos con el botón derecho del ratón, luego vamos a ir a configuración, Privacidad y seguridad. Deslizamos hacia abajo hasta encontrar el micrófono. Hacemos un clic ahí. Cada aplicación tiene su interruptor para desactivar el acceso al micrófono. Por ejemplo, si desactivo WhatsApp, ya no podré hablar con el micrófono por más que quiera a través de WhatsApp. Pero, ¿qué ocurre? Que otras muchas aplicaciones utilizan el micrófono y sin embargo no tienen interruptor. Entonces, solo nos queda desactivar el micrófono, lo que es para qué tonto que lo he desactivado y se me ha parado la grabadora. Bien, pues eso es lo que podemos hacer. Luego hay una opción todavía más drástica o más segura que es deshabilitar, que es lo más parecido a desconectarlo físicamente de nuestro ordenador. Para eso vamos a ir al altavoz que está en la bandeja del sistema de la barra de tareas, Pulsamos con el botón derecho sobre el mismo y luego vamos a ir a configuración de sonido. Se va a abrir lo que es configuración, bajando todo. Estas más opciones de sonido, vamos a hacer clic, se va a abrir una ventana, la cual tiene una pestaña, que es de, la de grabar, donde están todos los dispositivos de entrada de sonido. Entonces, sobre el micrófono, que queramos deshabilitar, simplemente pulsamos con el botón derecho del ratón y le damos a deshabilitar. Le van a dar a aplicar y luego a aceptar. Eso sí, si tiene un micrófono externo, lo más seguro de todo es desconectarlo físicamente. Pero vamos, que con la opción de deshabilitado es casi imposible ya que alguien te pueda escuchar sin tu consentimiento. Algo relacionado también con el tema es que cuando una aplicación o programa está utilizando el micrófono, abajo a la derecha aparece lo que es el icono del micrófono. Esto significa que está siendo utilizado. Además, si hacemos clic sobre el micrófono nos va a llevar a donde estuvimos al principio, donde podemos desactivar el micrófono para algunas aplicaciones o para todas y además vamos a ver todas las aplicaciones que utilizan el micrófono, incluso la aplicación que lo está utilizando actualmente. En este caso, eh, con el que estoy grabando el vídeo y este proceso que me está mosqueando porque no sé exactamente qué es. Pues nada más, muchísimas gracias por la visita y el me gusta. Un saludo grande.